Hasta los antiguos romanos sabían que en el polo norte hacía frío, pero un fantasioso viaje de un monje medieval lo puso en duda. Desde el Renacimiento, los geógrafos se preguntaban si había un oasis de aguas cálidas en el Ártico, pero las expediciones no conseguían llegar tan al norte, ni usar la ruta para llegar a Asia. En el siglo XIX, se renovaron los esfuerzos y se creyó que las aguas tropicales llegaban al norte a través de las grandes corrientes oceánicas. Durante décadas, hubo verdadero entusiasmo por encontrar este mar paradójico, pero, el rotundo fracaso de la expedición Yanete y los nuevos datos oceánicos fueron, literalmente, un jarro de agua fría. La hipótesis del mar polar abierto vio así su fin.